hola qué tal queridos amigos feliz viernes para todos Qué alegría iniciar en la presencia de dios nuestra jornada poner en la presencia del señor nuestros proyectos nuestros sueños ya va concluyendo esta semana los invito para que con mucha fe iniciemos nuestro día dándole gracias a dios orando y pidiendo por todas nuestras intenciones y nuestras necesidades digamos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy viernes vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. A los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún. Se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla. Viendo Jesús la fe que tenían dijo al paralítico Hijo, tus pecados quedan perdonados Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros ¿Por qué habla de esta forma? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? Fuera de Dios Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados quedan perdonados o decirle levántate y anda Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico Contigo hablo Levántate inmediatamente. Él cogió la camilla, se alistó, a, salió a la vista de todos. Todo mundo se quedó atónito y daba gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en primer lugar, yo quiero resaltar la fe de estas personas que llevan a este, a este muchacho enfermo. De, realmente es una maniobra muy compleja. Subirse al techo, quitar las tejas, descolgarlo. Muy compleja, peligrosa Sin embargo, es tanta la fe de esta gente Que lo hacen Y una vez curado el enfermo Viene el siguiente punto eh, Que es, es de discusión Genera la discusión ¿Ve este ¿Por qué habla así? Tus pecados quedan perdonados ¿Cómo así? Y Jesús deja claro quién es Él El Hijo de Dios El que perdona pecados Y el que también puede sanar el cuerpo y el alma Acudamos a Él, queridos hermanos no dudemos nunca de la fuerza de la oración de los unos por los otros. A veces creemos que cae al vacío la oración por el hermano. No, nunca cae al vacío. Siempre llega a las manos de Dios. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja.